...compartir para mí es ser buena persona... ...para mí lo mejor es ayudar a mis padres en casa. Para mí estar siempre listo es estar preparado... ...para cualquier situación en la que alguien necesita ayuda... ...o para cualquier imprevisto... ...o simplemente estar preparado para cualquier cosa en todo momento. La unidad no es una cosa... ...la unidad es un sentimiento... ...el sentimiento de sentirte protegido y atropado... ...por toda la gente con la que vives con toda la gente que tienes que convivir. Y claro, pues eso es precioso. Pues servir es eh, ayudar a la sociedad en todo lo que necesite. Estar siempre listos es estar preparados para hacer que la sociedad sea mejor y sobre todo para participar activamente en nuestras ciudades y a partir de nuestro servicio local hacer que el mundo sea un lugar mejor.